Aguas, la corriente está durísima hacia el sur, ¿okay? Entonces, tienen que ver dónde está aquí la boya y bajar luego, luego por el cabo. No se esperen porque nos lleva la corriente. ¿Ready? Básicamente, nuestras herramientas son basadas en imágenes. Tenemos desde las imágenes de video que utilizamos para caracterizar eh, los fondos arrecifales pasando por las imágenes multiespectrales para caracterizar también de manera numérica estas coberturas del fondo arrecifal y ya saliendo del agua tenemos también trabajo con drones multiespectrales, drones fotográficos y también satélites, imágenes de satélite de alta resolución que son nuestro caballito de batalla para generar mapas extensos que generalizan todos estos datos que nosotros tomamos eh, individualmente y particularmente a través del video. Eh, nos permite generalizar esta información a áreas muy, muy grandes. Yo lo que estoy trabajando es sacar una herramienta que nos ayude a determinar áreas para hacer restauración de corales. Porque cuando estás empezando en la restauración, pues no tomas en cuenta muchas de las cosas, ¿no? Si hay mucho sedimento, si las algas me van a perjudicar, si las rocas que están cerca van a dañar el coral. Con la salud del arrecife podemos entender qué tan probable es que el arrecife de Akumal pueda tener recuperación si llegara a haber algún impacto ambiental, dígase un huracán o por el directamente antropogénico, por contaminación o el cambio climático. ¿Qué tan preparado está el arrecife de Acumal para poder volver a, a lo que era o por lo menos volver a su dominancia de corales y, y no a la dominancia de algas? Hemos tenido pues, cada vez más enfermedades en los, en los décadas. Recientes, pero el fenómeno del síndrome blanco actual es el más fuerte que hemos tenido. Prácticamente en, en el tiempo de un año, pues hemos perdido casi la mitad de toda la cobertura de tejido vivo de coral. Esto es casi en un año hemos perdido lo mismo que hemos perdido en los últimos 10 años. Los tomadores de decisiones en el caso de ACUMAL ya han implementado dos herramientas de manejo, que son dos áreas naturales protegidas, pero no es suficiente. Lo que estamos viendo es que la cantidad de impactos que tiene este tipo de arrecifes va más allá del control sobre la pesca o del control sobre el acceso de la gente a las áreas de donde están las especies.